Y una de las medidas que se está llevando a cabo prácticamente en todos los rincones de la provincia de Guadalajara es tratar de felicitar el cumpleaños a aquellas personas que celebran ese día tan especial encerrados en sus casas. También se hace en Molina de Aragón. Nos lo cuenta nuestro compañero Óscar Gil. Ni el coronavirus ni la lluvia han impedido la celebración de tres cumpleaños en Molina de Aragón. David, Carla y Yoli han recibido la visita del máximo representante del Ayuntamiento de Molina, Francisco Javier Montes, que les ha hecho entrega de un regalo y de un comunicado que decía así. Y un día, al despertarnos, descubrimos que las calles de Molina estaban desiertas, sin sonidos, sin cole, sin la alegría de nuestros pequeños a la que estamos acostumbrados. Todos los niños y niñas se tuvieron que quedar en casa, sin salir, por un virus malvado. Pero hay días en que desde las ventanas se oye, felicidades, todo va a salir bien. Una heroína de nuestra maravillosa ciudad que ha derrotado al coronavirus. Para que pronto podamos salir a la calle, volver al cole, jugar en el parque y llenar de sonidos nuestras calles. En este día tan especial, el Ayuntamiento de Molina y todos los niños y niñas de ella te desean feliz cumpleaños.